Bueno, buenas tardes, vamos a empezar súper puntuales, debido a la maravillosa acogida que ha tenido, que estamos encantadas de que Mariste esté esta tarde tan arropada aquí. Eh, ella y yo sabemos que llevamos un tiempo para, para la presentación del libro, que, que, bueno, que lo hemos alargado un poquito, pero que por fin ha podido ser. Y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotras esta tarde en la presentación de este libro, publicado por la Universidad de Cantabria, eh, sobre un trabajo que a ella ahora nos contarán también, eh, el tiempo que le ha llevado, eh, y que nos parece imprescindible no rescatar determinadas figuras, en este caso desde el ámbito antropológico, pero personas que nos están hablando de la condición humana en determinadas circunstancias. Y en estas épocas además que estamos viviendo, que nosotros reivindicamos que debería ser nuestra lucha en general colectiva puramente antifascista, por lo que se nos viene también, pues, pues tener estos ejemplos que se reivindiquen esas figuras nos parece bueno, imprescindible. Entonces, nada, te, te agradecemos mucho que estés aquí. Eh, Ramón Maruri la va a introducir, presentar y acompañar esta tarde. Muchas gracias a todas por venir y yo, ya, lo de siempre, los anuncios de aquí. Eh, ah, bueno, entiendo que luego al final podremos tener un espacio también para conversar, que bueno, pues siempre es agradable. Mañana tenemos a eh, Antonio Maestre, que también bueno, pues nos va a hablar de, de esa faceta también de de determinados regímenes, en concreto el franquismo y todos los regueros que ha ido dejando, va a ver, presentar el libro del franquismo S.A., tenemos ahí programaciones para que os llevéis para lo que va a estar sucediendo aquí el resto del mes, y como siempre, en este caso está el libro de Mari también a la venta ahí, pero también hay una cajita de colaboraciones para quien quiera pueda, pues eso nos ayuda a seguir manteniendo este espacio abierto y vivo. Así que nada, muchísimas gracias. Sí. Bien, pues muchas, muchas gracias por las palabras que nos acaba de decir y muchas gracias por su, presen por su presencia y por su asistencia. No sé si se oirá bien. No, está, siempre tengo problemas con la con esta. Sí, ahora puedo... ¿Me oyen bien? Sí, pues sí. vale, de acuerdo. no decía que muchas gracias eh, por su asistencia, por su presencia, en lo que siempre es un acto social, sobre todo es algo muy gratificante presentar un libro porque en definitiva es apadrinar, eh, como si fuera una criatura, en este caso es una, una criatura intelectual, es una criatura eh, editorial, y por lo tanto siempre apadrinar y presentar en sociedad un libro es, es siempre algo grato, algo desde luego que sí, al menos para mí lo es, y más cuando los libros merecen el calificativo de, de la excelencia, eh, porque el libro, de, el libro de Mari Roscales es un libro espléndido, es un, lo que es magnífico, es un libro de los que, bueno, pues... Eh, eh, no todos son, cuando uno presenta un libro, no siempre es igual, de la misma calidad, de los mismos contenidos, y el de Mario Roscales, pues cumple, desde luego, desde todo punto de vista, es un libro que ya digo, es excelente, merece esa excelencia. Ya han, han dicho, le eh, han dicho que es un libro, en efecto, de, eh, que está editado por la Universidad de Cantabria, siempre tengo problemas con la megafonía, siempre, sí, es verdad, es como que algo que me sube. ¿Algo que me mejor, verdad? Sí, porque me oigo, antes no me oigo. Bueno, el libro de Primo Levi, el libro de María Roscales, se llama, se titula Primo Levi, la inextinguible memoria de las cenizas. Eh, está editado por la Universidad de Cantabria en el año 2018-19 ya, y verdaderamente yo creo que el título compendia eh, lo que es tan, tan, bella, eh, tan bellamente y tan, y tan luminosamente lo que son los contenidos. ¿eh? Es una metáfora todo ello, ese ¿eh? Primo Levi, ¿eh? la inextinguible memoria de las cenizas. Eh, primero, Primo Levi, eh, está resumido aquí todos los contenidos. ¿Qué es Primo Levi? Primo Levi es un sujeto de la historia, es el hombre, ¿no? es el hombre hacedor de la historia, es decir, el sujeto, el hombre, el individuo que en efecto que hace la historia, o al menos desde la ilustración, se dice que ya el hombre ya no es un sujeto de la providencia, es un sujeto que ya se construye a sí mismo y por lo tanto puede ser lo que él quiera ser. Bueno, eso es una idea un poco perversa de la idea de progreso, de la ilustración, de que el hombre eh, podría ser lo que él quisiera ser. El hombre es lo que puede, lo que quiere o lo que le dejan o lo que le permiten ser. Por lo tanto, eh, primera precisión. En segundo lugar, memoria. ¿no? el memorio, ¿Qué es la memoria? Pues la memoria no le voy a decir a ustedes, pues la memoria es un depósito, ¿no? no es un almacén. Es una recordación de experiencias, siempre en todo caso personales, siempre individuales. Sí, hay grandes errores con una memoria colectiva. La memoria colectiva no existe. No existe porque no hay una sola memoria que pueda identificarse plenamente. Puede ser análoga, pero no idéntica. Por lo tanto, eso de la memoria colectiva, la memoria de España, ¿no? España tiene millones y millones y millones de memorias, las de cada individuo. ¿no? Por lo tanto. Aquí es la recordación de una experiencia siempre personal, siempre individual, inextinguible, ¿no? Pues bien, inextinguible no es que les enseñe es que a ustedes, sino lo que explica el libro también. Aquello que no se puede apagar, no porque no se pueda apagar, que viene una ráfaga de aire, sino aquello que no se puede permitir apagar, aquello que no se puede tolerar apagar. Por eso digo, es lo que, aquello que no se puede, no se puede apagar, eso es inextinguible nunca, nunca jamás recuerden, recuerden la, la película de Farah Hay ¿no? como cuando empiezan ya a destruir los libros cada individuo recuerda uno aprende uno de memoria para que se pueda seguir eso es no poder, eso es lo inextinguible lo que no se puede tolerar no se puede permitir apagar, y luego cenizas una metáfora, claro que sí de la, de la destrucción radical ¿no? radical eh, se utiliza mal a veces la palabra, es que es muy radical, ¿no? radical es lo que está en la raíz, es que está enraizado y las cenizas verdaderamente están enraizadas en la devastación, están radicado en, en la destrucción. Yo recuerdo que a veces cuando he de hablar, pues ya hablaba ¿no? en mis clases a los alumnos, cuando hablaba de la ilustración, eh, yo establecía una conexión muy directa entre, entre la ilustración... Y la derrota de la Ilustración, y lo dijo muy bien Levinas, ¿no? dice el humo o las cenizas que salen por las chimeneas de Auschwitz, decía él, no son ni más ni menos que el humo de la hoguera que manifiesta o que expresa el fracaso del eh, proyecto ilustrado emancipador. Decir, la ilustración eh, culmina desde el punto de vista, si quieren ustedes, científico-técnico, en lo que es Auschwitz. Auschwitz en definitiva es la producción industrial de la muerte o la producción, digamos, racionalizada de lo que es una fabricación de muerte. ¿eh? en la cual está lógicamente lo mejor de la química en ese tiempo el gas ciclón, que lo fabricaba Bayer, IBM que contaba a los judíos los seleccionaba, etc. ¿eh? el ferrocarril, producto de la revolución industrial también son los crematorios también producto de la revolución es decir, de una razón de una razón que, perdón, una razón que como denunciaba muy bien la escuela de Frankfurt tanto Horkheimer como, como Adorno una ilustración que había sido víctima, en definitiva, de un exceso de racionalidad. Bien, esto es el título, así lo dice, ¿eh? Primo Levi, el sujeto, la inextinguible memoria de las cenizas. Bien, el libro de, de Mario Roscales no es, una, no es una escritura incidental o circunstancial, el libro, el libro de, de Mario Roscales es una reescritura, de lo que en su momento fue su tesis doctoral, el año 2015 la defendió en la Universidad Nacional de, de, de Educación a Distancia. Fui afortunado porque estuve en el tribunal que se encargó de, de, de juzgarla y mereció inequívocamente y por una unanimidad además el, la calificación de sobresaliente cum laude y además el premio extraordinario de doctorado. Es decir, el libro de Mario Ruscales es un libro que ya por sí mismo no hacía falta que mereciera el... El premio, de, de, el premio extraordinario de, de doctorado, mucho menos, simplemente por sí mismo se mantenía, pero además fue reconocido en el ámbito universitario, no es precisamente un sitio donde... donde Em, florezca mucho, ¿no? Más bien es un sitio menesteroso de conocimientos, más que, digamos, es un sitio generoso en reconocimiento. Siempre está la prevención, ¿no? Les decimos que es muy bueno porque que no se vaya a soberbecer, mejor cállate, todavía no apuestes porque. En fin, bueno, pues el caso es que ese fue, ¿no? Y digo que no es nada incidental porque, porque a veces, a veces, muy, no muchas, pero muchas veces una, una tesis doctoral se hace, que dice, vamos, donde eh, su profesor le dice, Mira usted, yo quisiera hacer una tesis doctoral, ¿y sobre qué no? Lo que usted me diga, sí. Y bueno, sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Es decir, la, eh, el, el primo Levi de, de Mario Roscán no es un libro que se haya hecho para una circunstancia como es para una tesis doctoral, que a veces, ¿eh? pues uno, bueno, termina la tesis doctoral, obtiene su grado de doctor y luego, bueno, pues lo deja ya, lo aparca, ya soy doctor, lo deja ahí más, o oh, toma, da un golpe de timón en su trayectoria en su horizonte y lo que hace es pues, abandonarlo y tomar por otra, coger otras veredas. ¿no? en el caso de María Roscales no, ¿por qué? pues porque ella ya venía muy bien, sabía muy bien lo que estaba trabajando, ya es venía ya hacía muchos años atrás, ya por lo menos de la década de, de, de, de los 90 del siglo pasado María Roscales venía ya dedicando un tiempo eh, o digamos que, que el problema de Primo, la cuestión, más que el problema de Primo Levi, la cuestión de Primo Levi de su tiempo, de sus circunstancias del sistema concentracionario, verdaderamente formaba una parte ya importante de los problemas que tenía situados en su horizonte intelectual. Por lo tanto, no es circunstancial, es algo que le avala su tiempo de reflexión, le ha pensado más en ello que lo que ha escrito. Por lo tanto, lo que ella presenta en este libro ya es un pensamiento aquilatado un pensamiento muy contrastado, ¿Eh? y en el cual ella sigue trabajando en ese, en ese mundo tal vez igual en Primo Levino pero en todo el mundo eh, tan, tan enriquecedor y enriquecedor desde el punto de vista del reto epistemológico del reto del conocimiento ¿Vale? por lo tanto yo creo que ese es, un mar, mar y es otro de los, de los valores que ellos se ven en él. y desde el punto de vista, para, para entrar luego en eh, luego les digo un poquito como yo he planteado la presentación de, del libro ¿no? desde el punto de vista de la disciplinaridad, digamos, de disciplinarmente ella es verdad, cierto, además es así que lo ha hecho desde la perspectiva, desde la de la, digamos desde una perspectiva socioantropológica, sociológica y, o socio-antropológica pero también es cierto y esto lo, lo, lo digo yo no lo dice ella, lo digo yo también desde una perspectiva historiográfica es decir historiográfica quiere decir que ha escrito historia y ha escrito sobre la historia también ¿no? ¿por qué es historiográfico? porque para la historiografía para el historiador, para la historia como disciplina científica tiene que haber siempre tres eh, eh, componentes eh, eh, que son, y además de indisociables son irrenunciables que es el, el hombre, el ser, el ser humano yo mm, soy de una generación en la cual utilizo el, el, bueno, el criterio de la, de la inclusividad ¿no? y soy el hombre y la mujer el hombre el otro, pues lo llevo mal me fuerza bueno, soy todos y todas eh, por lo tanto cuando yo digo todos incluye a todos ustedes y cuando digo el el hombre, digo el ser humano, no hablo del hombre y la mujer como género ¿verdad? entonces digo que tiene que ver siempre el hombre, el tiempo y el espacio y en el caso de María hay hombre, Primo Levi y otros más ¿eh? tiempo y espacio, tiempo y espacio también y lo que hace ahí, porque es historiográfico, porque ya lo que hace es uno de los fundamentos que serían más legitimadores de una historiografía tal y como debe ser, dejado atrás ya el positivismo y siempre recuerdo es decir, lo que hace Marius sería un, un, un elogio ¿no? de, la mirada, de la mirada retrospectiva es decir, un elogio de la necesidad de mirar hacia atrás Nietzsche, que a quien eh, se le toma siempre como un filósofo más común, más si quieren o ha pasado más como un filósofo más de la moral más de lo que sería la, la, la, la inutilidad y lo que tiene la semilla de destrucción que tiene el cristianismo cualquier religión pero el cristianismo, sobre todo, ha pasado más a la historia del pensamiento, a la filosofía, por eso. y Sin embargo, tiene una dimensión de filosofía de la historia que ha pasado muy, es, muy, se ha pasado muy por encima de ella. ¿no? Nietzsche es el primero, decía que en su tiempo, cuando él, cuando él vivía, que uno de los problemas que tenía la historia como disciplina era el problema de, de, un, saber, de un exceso de saber histórico. ¿no? Claro, era un exceso de saber histórico positivista, es decir, descriptivista, no hacía análisis. Era una historia, pues eso, lógicamente, producto de Arranque de y, y producto de Conte. Y bueno, era una historia, pues, eh, una historia de los sucesos, una historia de los hombres notables, pero no era una historia social en el sentido que él decía. Él decía, además, era una, era, era una historia... Pues amable, era una historia eh, conciliadora, era una, una historia legitimadora de lo que había. ¿no? Eh, sin embargo, como alter, alternativa a esto, eh, lo que propone es una transformación del pensamiento historiográfico, histórico, y en lo que repite que habrá una historia crítica. ¿no? Una historia crítica es una historia que indaga. Lo mismo que él hace, puede hacer una, eh, una genealogía de la moral, eh, lo que hace es una genealogía de, de la historia. ¿Y qué es lo que le importa...? es lo que le importa a Nietzsche a Nietzsche le importa como problema para el historiador, como filosofía de la historia lo que le importa es mirar hacia atrás y ver en esa genealogía ver en qué momento o cuándo o por qué algo se torció en la idea digamos, en la mejora material y moral del ser humano, por lo tanto a lo que le importa es la historia, es mirar hacia atrás no con un sentido de recreación de un esteticismo estéril, inútil banal, que no sirve absolutamente para nada es decir, la erudición una erudición, como siguen haciendo todavía hoy, quienes quien no conoce lo que son los fundamentos hoy, eh, eh, metodológicos y epistemológicos de la historia sino aquellos que piensan que hacer la historia es coger un documento del archivo y publicarlo no es solo la historia, eso es eso es una recreación sin, plan, sin más de un poco, eso es un positivismo que no vale él no él decía que la historia tiene que ser crítica tiene que ser analítica tiene que ser interpretativa tiene que ser hermenéutica por lo tanto eso es lo que pues, todo esto es la historia eh, sin ella quererlo y sin ella buscarlo pero bueno, es inevitable que se hace se hace eh, eh, se hace socioantropología no es inevitable y ineludible que tenga que hacer que tenga que hacer historia, ¿verdad? Entonces lo que hace Mario Lóscar es que dirige la mirada hacia atrás y, y en sus palabras, las cito así, dice ¿para qué? ¿no? y dice ya en la página 16 del, perdón, del libro, dice para no olvidar las voces y los muertos de entonces y también las muertes y las voces de los muertos de ahora también por lo tanto ya lo que hace es mira atrás ¿eh? para interesarse por las preocupaciones del presente esa es así una historia válida, decir qué fue lo que atrás, qué es lo que no se puede hacer, aunque se siga haciendo. Ella cita muchísimos casos, sobre todo de una de las manifestaciones, de uno de los rostros ¿no? de, la, de la barbarie que son las guerras. Bueno, pues Lo que hace ella es eso, es indagar, mirar hacia el pasado y a ver cómo. ¿no? Eso tiene que estar permanentemente en nuestra mente, por eso que son la inextinguible memoria de las cenizas. Eh, reitero ¿no? que yo lo que sugiero a todos ustedes es la lectura de él, eh, la lectura de su monografía la lectura de su libro eh, y lo que es magnífico y que es excelente, claro que sí Bien, yo he dicho esto a modo de introducción si sí voy a hacer la, la, la presentación no eh, como una exposición de, todos, eh, de todas las cuestiones que abarca, que son, son muchas muchas más de las que yo pudiera decir aquí sino que lo que voy a hacer es que yo de cada capítulo cuando lo he, le he ido leyendo pues he ido haciendo una serie de preguntas, preguntas pues para que ella nos la responda y sobre todo también para que la responda a todos ustedes, porque bueno, yo creo siempre afirmo que el papel, lo que tiene que hacer un, un presentador de un libro, un presentador de algo, es incitar, ¿no? E, e invitar también a la lectura del libro. Pues lo que yo pretendo simplemente es que, además, cuando eh, tenemos la, la fortuna de tener aquí al autor, en este caso a la autora del libro, pues le puedan hacer preguntas que yo lea ahora, pero que luego también ustedes, al final, cuando acabe, pues pueden ustedes hacer, hacer también fundamentalmente. Bien, el libro consta de dos partes, de aspectos puramente formales, ¿no? Eh, digamos que tiene es un... un es una, cada, de, aunque sean dos partes, y es cierto que desde el punto temáticamente están diferenciadas, es verdad que sí, pero discursivamente eh, están articuladas como no podía ser menos. Es decir, hay, un, hay una discursividad en todo, en todo lo que hay, es una discursividad de coherencia, pero luego, sin embargo, por cuestiones de método, pues la ha establecido esas dos partes. ¿no? En la primera parte, que es meramente contextual, y ahora ya le voy a ir haciendo alguna pregunta al respecto, o una nada más, la línea de fuerza de esa primera parte, lo que todo ello lo articula y lo engloba es, o sea, la centralidad la ocupa lo que es el contexto, ¿no? lo que ella llama el marco eh, sociohistórico también. Y, desde luego, es una, está estructurada, lo ha hecho en cuatro capítulos, ¿Eh? Esos cuatro capítulos, pues eh, todos ellos tienen, además de eso, unos títulos que son muy poéticos, o yo diría muy líricos, o muy, muy literarios, muy trabajados, eh, porque ya verán cómo se va llamando. Bueno, el primero de ellos tal vez es el que menos esfuerzo de imaginación, menos esfuerzo de imaginación le ha exigido, y eso es marco puesto. Aquí, ¿no? Yo aquí, perdón. Yo quisiera así y quiero, y puesto que quiero y puedo, pues se lo pregunto, ¿no? ¿Qué hechos o qué circunstancias o qué acontecimientos eh, sean tanto de coyuntura como de estructura? Es decir, un acontecimiento breve, un acontecimiento que viene ya de atrás, es decir, eh, decía muy bien San Pedro que estructura es lo que dura y lo que no, pues coyuntura tiene eh, una, una dirección preciosa de el profesor José Luis San Pedro después de haberse escrito libros y uno libro sobre el estructuralismo dice, pues, eh, por lo menos él que hacía teoría económica análisis económico, dice, usted, pues, estructura es lo que dura y lo que no, pues coyuntura pues, a, esto, a esto es lo que me refiero, que decía el profesor José Luis San Pedro eh, digo que qué que acontecimientos dan eh, total de identidad, ¿no? A, a, esta, a, a lo que es el, el marco, el escenario donde va a actuar, donde va a intervenir Primo Levi pues nada, cuanto tú quieras vas gracias cambiando. Ramón no nada, es un placer estar aquí y con todos ustedes también. pues esta primera parte como dice Ramón he puesto el marco sociohistórico para enmarcar la SOA en ese marco voy a, eh, cuando hablo de SOA lo voy a decir porque a lo largo de la exposición yo voy a utilizar el término SOA y no el término holocausto, porque SOA eh, es catástrofe, es destrucción, y el término holocausto es sacrificio. Y los eh, judíos o los gitanos o, nunca fueron al sacrificio, entonces voy a utilizar ese término. En cuanto a las líneas fuerza de, de este marco sociohistórico, eh, la primera de ellas que yo denomino la semilla de la barbarie eh, Lo denomino así porque a partir del hecho del Tratado de Versalles El 28 de junio de 1919 eh, surge esta, esta semilla por Porque eh, con el Tratado de Versalles eh, viene un nuevo orden internacional eh, Las... Eh, y Las potencias eh, vencedoras, o sea, Alem eh, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos eh, imponen una serie de, de, de reparaciones a Alemania que hace que no se puedan cumplir. Es decir, eh, ese tratado que, es, que termina con la con la Primera Guerra Mundial, supone para Alemania la pérdida de parte de su población, la pérdida de parte de su ejército, que se queda en 100.000 hombres, la pérdida de su territorio, la pérdida de su economía y unas reparaciones de guerra imposibles de, eh, de pagar. Entonces, eh, como decía un, un alto representante de, de eh, de Gran Bretaña que estuvo en la conferencia de, País, de París eh, esto fue un ultraje al vencedor entonces esta es una semilla que va a dar lugar o sea que va a hacer que haya otra segunda guerra mundial ¿no? entonces este, esta humillación que recibe Alemania va a ser mmm, captada perfectamente por, por Hitler ¿eh? para su propaganda política entonces eh, eh, lo, él eh, ve cómo la, la población alemana se siente humillada y él sabe captar perfectamente esta humillación. ¿no? Entonces, eh, otro de los hechos que yo he puesto en este contexto es la subida de Hitler al poder en 1933 que cuando Alemania sale de las naciones de la sociedad de naciones y esto eh, supone plenos poderes para el partido para el partido nazi y a partir de ese momento se, eh, se acaba con todos los eh, eh, con los miembros del partido socialista con los miembros del partido comunista y tiene el apoyo de los eh, partidos burgueses. Eh, eh, por ejemplo eh, toda la sociedad alemana o sea, hay una cohesión en la sociedad alemana eh, en, en torno a la figura de Hitler eh, por ejemplo, el historiador Goretz Ali dice no entiendo o sea, se hace la pregunta de por qué eh, un poder que es tan corrupto un poder que eh, que puede conseguir que la sociedad alemana eh, avale a este a, a Hitler, ¿no? Entonces él dice: eh, hay que tener en cuenta que en la sociedad alemana en ese momento hay un pleno empleo, eh, los empresarios tienen ganancias y luego que eh, todos los, todo lo que eh, todas las materias primas que vienen de Europa eh, vienen a la sociedad alemana y eso hace que haya una cuestión que haya eh, que el Partido Nacional Socialista sea seguido por la sociedad alemana. Eh, dentro de este, de este marco sociohistórico también otra, quiero decir que otra de las estrategias Seguidas por Hitler es la solución final, lo que los judíos llamaban SOA y, eh, y los alemanes la, sol, la solución final, que supone eh, el exterminio de mmm, judíos, de gente incapacitada, o sea, y supone eh, deportaciones, supone mmm, el, el exterminio. Entonces, eh, esta, este, esta solución final se, se hace en tres fases La primera fase, que es de mil, del, desde el 15 de, de septiembre de 1938-39, eh, Empiezan los saqueos a los judíos Luego se proclaman las leyes de Nuremberg Estas leyes de Nuremberg lo que mm, hacen es que mm, se despoje a los judíos de sus bienes, que no se permita los matrimonios de los judíos con los arios y, eh, y el saqueo de, de, de, de sus bienes. La segunda fase de 1939 a 1942 eh, se empiezan a practicar ya la eutanasia, el famoso T4 y empiezan a acabar con las vidas sin valor las vidas sin valor, o sea, los incapacitados, los mendigos, los delincuentes y la, la tercera fase de 1942 a 1945 ya es la solución final, que supone la deportación de los judíos, eh, el confinamiento en campos de concentración y el exterminio. Eh, para terminar con esta primera parte, con esta pregunta de este contexto histórico, diré que, que todo esto sucedió... Eh, con la connivencia también de los aliados y del papado, o sea, los aliados sabían lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, los aliados sabían, eh, por ejemplo, el tren que llegaba a Auschwitz, o sea, hubieran podido tomar medidas y sin embargo no se tomaron, y el papado también, porque Pío XII, eh, no sé decir que era antisemita, pero mmm, no tomó, o sea, sabía también de lo que estaba sucediendo y sin embargo no, no tomó, o sea, no, no hizo nada para impedir este exterminio. ¿Mm? Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Sí, estoy, sí. Sí. estoy, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy sí. llevando un poco ahora el caso de, de Pedro que más adelante, eh, que se llama el, el idiota moral. Aquel que sabe lo que está pasando mira para otro lado, pero eso lo todos los días. Es decir, la figura del idiota moral es una cosa cotidiana, ¿sí? no estaba solamente en aquellos campos. Un idiota moral ¿eh? es aquel que, que destruye o destroza o acaba con una vida sin que se le perturbe la conciencia, con lo cual entenderán que podía ser aplicado a muchas personas. Y eso... Sí, era, era, era había muchos idiotas morales que miraban para otro sitio, claro. por ejemplo cuando antes yo eh, os he relatado eh, eh, lo que decía este historiador, como de todos los países de Europa venían materias, venían productos y la sociedad alemana no se hacía ninguna pregunta, es decir, se aprovechaba de todas esas materias además les despojaban a los otros países de Europa también, les devaluaban su moneda entonces te lo agradezco <risas> no, no, no, no, es que siempre <risas> al final la... tiene que, que salir esa, esa figura de la cual también tú es una de, de las aportaciones de un catalán que es y cuando habla sobre el idiota moral de, bueno, hablando y apoyando y pues, bueno, aportando una riqueza más a la, al análisis de Anahar cuando se refiere ella bueno, en, en la el origen de los totalitarismos el segundo capítulo hay, le, le llamas, el enigma del extraño de, perdón, el enigma del extraño entonces, eh, eh, eh, la cuestión sería, yo creo, que saber bien qué es el enigma, ¿no? Hay que entender por una cosa y otra, ¿qué es el enigma, qué es el extraño? Eh, eh, ¿El enigma es el extraño? ¿O lo extraño es lo enigmático? ¿O el extraño es el portador del enigma? ¿no? Es, decir, que es esto de... El enigma del extraño tal vez sea el título más hermético, más... no digo oscuro, ¿no? sino que más sombras deliberadamente, deliberadamente y sobre y además también me importaría saber me importaría saber con qué materiales está, con qué materiales de la realidad social está construido lo uno y lo otro, es decir, lo que es lo enigmático y lo que es la extrañeza, ¿no? el extrañamiento Bueno, este capítulo yo le, le, le, que titulo El Enigma del Extraño le he dedicado al racismo, o sea, a la teoría, a la doctrina del racismo y eh, ahora os, es, les explicaré lo que es el racismo y, y lo que supuso, eh, es otra semilla de la barbarie el racismo ¿no? entonces yo cuando he pensado en el enigma del, del extraño, el extraño estaba pensando en el, en el otro, en el diferente eh, porque Primo Levi, mm, por ejemplo... Mm, eh, al final de todo el análisis que hace eh, sobre, sobre su vivencia, sobre sus experiencias, sobre lo que él vivió ¿no? y, y sobre todo y reflexiona sobre, sobre ese exterminio, el exterminio de los judíos, el ester, su... su, su, su su sufrimiento ¿no? de, derivado de esta situación, él siempre dice que al final de la cadena, lo mismo que dice que al final de la cadena siempre está el lager, al final de la cadena siempre está el extraño. Es decir, cuando digo el extraño, el diferente, me refiero a, a todos aquellos que ellos consideraban vida sin valor, pero vida sin valor eran los judíos, eran los gitanos, eran los incapacitados, iban, eran los alemanes que no estaban de acuerdo con su política, entonces eran los otros. Eso yo cuando he pensado en el título del enigma del extraño he pensado en eso. Y lo del enigma quizás es porque, aunque parezca un, una paradoja, pues parece un enigma que uno m, quiera eh, eliminar al otro, a los otros, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ser m, diferentes. Eh, por tener unas características físicas diferentes, por tener un color de piel diferente, o sea, es decir, parece una pregunta quizás un tanto no sé, paradójica, ¿no?, es, eh, utilizar el enigma para hablar del de, de extraño, pero es que realmente uno se hace la pregunta, ¿no?, ¿por qué?, ¿por qué hay que, que exterminar al otro porque es diferente?, ¿no?, es, para mí es un enigma, ¿no?, bueno, no es, un enis, no es tanto un enisma, porque en este caso, en este segundo, en este capítulo, que se, que se explica por el racismo, ¿no? el racismo es otra semilla de la barbarie, es, es el que da lugar al genocidio, o sea, uno de los puntos esenciales es el el nazismo. Lo de los idiotas morales yo hablaba de, eh, por eso de, quería traer a colación esta, esta esta última parte que he comentado de, del papado y de, y de los aliados, porque no solamente en Alemania había personas que miraban para otro lado, por supuesto, que son tan cómplices y tan partícipes de aquellos que, que, que denunciaban o que colaboraban eh, para que se llevaran a sus vecinos, para que se llevaran a los judíos, para que se llevaran sino que eh, toda, todos estos idiotas morales que miran para otro lado también son tan partícipes y tan culpables como aquellos que el, que participaron directamente ¿no? entonces llama mucho la atención yo he traído a colación lo del papado y lo de y lo de los aliados porque eh, se sabía o sea, se sabía lo que estaba pasando o sea, en cierto modo también lo permitieron y sobre todo la iglesia la iglesia tiene mucha tiene mucha culpa ¿no? porque eh, conocían perfectamente lo que ocurría y sin embargo tampoco hicieron nada Sí hicieron, sí hubo sacerdotes y monjas que ayudaron a los judíos, ¿eh? en Italia, por ejemplo, pero mmm, incluso mmm, algunos fueron castigados por esta ayuda. ¿no? Bueno, es un poco por, es una, en parte por desvelar, me parece a mí, algunos asuntos que parece que no son conocidos. ¿No? O sea, bueno, pero también aunque sea enigmático lo del enigma, como ya has des deshecho el enigma de lo enigmático o lo enigmático del enigma pues nada, no hay más que leer y ahí leer y ver, digamos, lo que era un enigma pues ya está aclarado y está especificado y así vas avanzando poco a poco y, te, y llegas al capítulo tercero en el cual aquí ya empieza a haber de algo, es un sentido ya es contextual pero empieza a ser menos contextual, que es, tú titulas y ya digo además bellamente y muy poéticamente eh, titulas eh, un sentido trágico de la vida eh, un sentido trágico de la vida tiene inequívocas no eh, Con notaciones gammonianas. Eh, ah, perdona. <suLucas> faltaría más. Si es tu libro, yo no. Es tu hijo intelectual, yo no. No, he... no que antes, o sea, como he hablado algo de, de, del enigma del, del extraño, lo que sí quería hablar, lo que sí quería hablar algo del racismo, ¿no? Porque ah, el racismo mmm, es eh, muy importante para entender la política que llevaron a cabo los nazis, o sea, se basaba en el, en el racismo. Eh, el racismo mmm, es una ideología, o sea, yo quisiera des, también decir lo que es el racismo, es una, es una teoría que de la es un, algo que nace con la modernidad, ¿no? Que nace con el individualismo y con la igualdad, o sea, es algo muy reciente, o sea, es del siglo XIX entonces, para explicar lo, cómo, cómo, de dónde viene esta teoría del racismo eh, esta teoría lo que lo que plantea es que hay un, una correlación entre el patrimonio genético y las actitudes morales e intelectuales ¿no? y hay grupos que tienen ese patrimonio genético frente a otros grupos que tienen otro patrimonio genético. Entonces, dentro de, de ello hay eh, un mayor, una mayor calidad entre unas razas y otras en cuanto al patrimonio genético. Y esto lo que eh, da lugar es que consideren que esas razas que se consideran superiores eh, tienen que explotar a las razas inferiores. Entonces, en, en este, en torno a esta doctrina, se desarrolló eh, en Alemania el, esta, este racismo, un racismo avalado por científicos, avalado por médicos, avalado por por antropólogos, por psicólogos y por biólogos, ¿no? Eh, este racismo, lo que hablábamos antes, o sea, lo que hablamos del diferente, o sea, ellos consideraban que todos aquellos que no tenían esas cualidades físicas o que eran diferentes físicamente, esas eh, personas eran inferiores. O sea, lo que ven es una jerarquización de los grupos que parece que está en la naturaleza. Por eso es fruto de... Del, de la modernidad y es fruto del igualitarismo puesto que si hay unas personas que progresan eh, más deprisa que otras, pues eso está en la naturaleza entonces los, los, los nazis o sea, se basaron sobre todo en esta eh, teoría racista ¿no? en, esta fue esa semilla de la barbarie eh, y m, lo que también quería decir es que estos... M, este racismo surge en determinada, o sea, cuando hay un debilitamiento de las relaciones sociales, cuando eh, surgen épocas de crisis. Ahora es también tan reciente el racismo, no, pero en esa época eh, surge por este, por este contexto, ¿no? por, esa, por esas crisis y por, eh, y por esa. Eh, y por esa debilitamiento de las relaciones sociales entonces en el caso de los nazis tuvieron que buscar un chivo expiatorio en este caso eran los judíos ¿no? para tener una cohesión interna en su sociedad porque luego tenían un enemigo no un enemigo que eran los judíos bueno los judíos los gitanos y otros otros muchos no entonces ese, ese enemigo, le daba cohesión interna también al, al grupo ¿no? eh, ¿por qué los judíos? por ejemplo Arna Aren, ahora recuerdo que el caso es buscar un chivo expiatorio, porque Arna Aren, por ejemplo, una vez decía decía otra persona, dice ¿por qué los judíos y no los ciclistas? y entonces decía eh, ¿y, por qué los, ¿Y por qué los ciclistas? ¿Y, entonces, ¿y por qué los judíos? ¿No? O sea, pues es buscar un chivo expiatorio, es decir, alguien en quien descargar todas las tensiones de la comunidad entonces en este caso fueron los judíos. Esta forma de, de, del racismo es también ver la sociedad como un organismo, no? Esto viene también de unas ideas, de unas teorías evolucionistas de Spencer, o sea, que hablaba de, del, más, del más apto en la sociedad. Entonces eh, venía, viene eh, a decir que el, este, esta sociedad es un organismo, no? Entonces digo, por ejemplo, había una una médico, para cómo veían ellos este organismo y cómo, eh, según ellos, había que quitar eh, todas aquellas partes del organismo que consideraban contaminantes, que consideraban impuras. Por ejemplo, hay una, una médico eh, judía, pero que tra trabajaba con un, con un médico nazisinger Singer, y le pregunta a este médico. Mm, ¿Por qué tú, que has, jurado, que has hecho el juramento hipocrático, eh, eh, matas, o sea, exterminas a estas personas? Dice, pues, eh, precisamente porque eso, ese juramento, porque soy médico, tengo que quitar todas las partes gangrenadas que hay en la sociedad. O sea, ellos los veían como, eh, como las partes de la sociedad que estaban gangrenadas y había que acabar con ellas. Entonces, una de las semillas... De, de, de esta barbarie es el, el racismo ¿Mm? también mm, en, se, se basaban en, en metáforas ¿no? para eh, las metáforas que son tan importantes en nuestra vida porque conforman el pensamiento ¿no? y entonces estas, ellos utilizaban metáforas eh, como vacilos, como virus como cucarachas, como ratones entonces a estas personas había que exterminarlas porque eran realmente mmm, virus, eran realmente bacterias, era, había que exterminarlas del cuerpo social. ¿no? Entonces utilizaban estas, estas metáforas porque así les resultaba más fácil a los funcionarios que tenían que llevar a cabo este exterminio, les resultaba más fácil en la exterminación. Sí, sí. Ahora me... no decía no, decí antes el capítulo tercero que, que lleva por título sentido trágico de la vida y que tiene es un título con inequívocas connotaciones de, de Namuno, ¿no? Y lo mismo que también en un sentido mucho más, mucho más universal el sentido trágico de la vida, pues tiene un carácter eminentemente existencialista también, incluso de hacer de la tragedia, como mismo que que Schopenhauer hace de la, de la eh, hace del pesimismo, ¿no? Una, hace una filosofía, pues también eh, en un sentido, en el sentido de, de lo trágico de la existencia. En esto me voy a centrar solamente en una cuestión que tú planteas y es eh, eh, la Shoah, las manifestaciones de la SOA en Italia. ¿eh? Eh, claro, él conoce, Pimo Levi conoce la SOA. Conoce la SOA, o las manifestaciones, las expresiones de la SOA en, en, en Italia, ¿verdad? Sí. Pero una cosa, eh, nece, brevemente, ¿no? Pero eh, la SOA no va necesariamente vinculada o no es eh, previamente, eh, digamos, indisociable de la solución final, ¿verdad? No. Decir, ah, perfecto, o sea, la SOA es un proceso que viene de atrás, que igual la apoteosis ya la culminación sería ya la, la solución final. Sí. Y entonces, eh, digamos, la conciencia o el camino o la evolución hacia... Ese sentido trágico, ese sentido trágico de, la, de la existencia, de la vida que va adquiriendo eh, Primo Levi, ya está eh, conectado a la, la, digamos, a la SOA o al antisemitismo fascista o de la, de la Italia fascista. ¿no? Es decir, es un, algo importado, es algo que le viene de fuera o es algo que ya estaba en, el, en la Italia fascista y había un antisemitismo a partir del 38, me parece, del año 1938. ¿no? Sí, eh, sí o sea que, no te pregunto, ¿sí? estaría así. Sí, realmente la, la tragedia de Primo Levi mmm, comienza cuando es detenido y cuando es deportado a, a Auschwitz. No obstante, eh, en este apartado de la SOA en Italia, mmm, él era pertenecía a una familia burguesa, a una familia antifascista y eh, lo que quería decir, es que los judíos en Italia, y aquí lo que he desarrollado son los judíos en Italia, estaban asimilados, pero eh, también hubo una, una soa en Italia, ¿eh? también hubo una soa en Italia, quizás menos conocida, porque mm, yo por ejemplo, es un capítulo nuevo que he tenido que que desarrollar y recurrir a una serie de datos porque bueno incluso no había pensado desarrollarlo pero me, me indicaron que, que era necesario que desarrollase este capítulo sobre la SOA en Italia para contextualizar también la vida de Primo Levi entonces en Italia los judíos estaban asimilados pero mmm, cuando llega Mussolini al poder también hay unas leyes racistas hay unas leyes racistas, fascistas que también les impiden, lo mismo que en Alemania eh, no participar en cargos públicos, no casarse con, con cristianos eh, también son perseguidos con una diferencia, que por ejemplo en, en, en Alemania, la diferencia que había con Alemania es que eh, no era un racismo biológico como en Alemania. O sea, también eh, muchos italianos eh, se, pasándose o sea, en, estas, en estas leyes racistas en estas leyes fascistas eh, lo que querían es despojar a los judíos de sus bienes O sea, aquí, no sé si quien me explicó que no era un racismo biológico eh, sino cultural eh, Primo Levi eh, crece en este, en este ambiente ¿no? de de estas leyes judías no obstante él mmm, eh, puede seguir, por ejemplo, sus estudios eh, de química, se le permite seguir sus estudios de química y eh, él declara que tenían conocimientos de lo que estaba ocurriendo en Alemania, tenían algunos conocimientos de lo que es de lo, del exterminio, no del exterminio, sino de eh, lo que estaba ocurriendo en Alemania, pero no tenían conocimiento, bueno, esto lo... Lo declara él, ¿no? O sea, no tenían conocimiento exacto de... Sabían que había deportaciones, pero no sabía que había exterminio, que había campos de concentración de exterminio, ¿no? Exterministas. Entonces, mmm, eh, vivió en este ambiente de, de, de la ciudad en Italia. En, en Italia también había campos de concentración. Lo que pasa es que eran muy diferentes de los campos de concentración que había en Alemania, porque en Italia, los campos, en los campos de concentración se permitía a las familias vivir juntas, eh, no, no había exterminio, o sea, eran unos campos de concentración, había 52 campos de concentración, pero no, no, eran, no tenían las mismas condiciones que tenían los campos de, de concentración en Alemania. Eh, cuando esta situación cambia cuando eh, Alemania eh, invade Italia, en el norte de Italia. Entonces, los alemanes intervienen ya en, en las deportaciones porque eh, no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con los funcionarios italianos porque no deportaban, no deportaban y tenían estas condiciones en los campos de concentración y no deportaban a los italianos a, a, a estos campos de entonces cuando intervienen eh, los alemanes en las deportaciones o sea vienen a Italia y entonces se deportan y ya deportan a Auschwitz entonces en esta época de la deportación es cuando Primo Levi que era se declaraba antifascista entra en un en un grupo que se llama Justicia y Libertad entonces eh, eh, en la resistencia entran en la resistencia entran eh, con los partisanos y él es detenido en el Val de Aosta y mm, eh, es llevado a bueno, es encarcelado ¿no? entonces eh, él dice que comete un error y ahí es donde yo mm, diría que empieza su, su tragedia ¿no? eh, porque le, le dicen si eh, se declara judío o se declara eh, partisano entonces él pensando que eh, que declararse partisano suponía la muerte se declara judío y es también en parte cuando él empieza a decir ahora empiezo a sentir eh, mi judeidad porque aunque pertenecía a una familia judía no era creyente no, no practicaba entonces en ese momento se da cuenta cuando él se declara judío pero ese fue un error el error que le llevó a que le deportaran a Auschwitz ¿eh? entonces es deportado a Auschwitz y yo diría que ahí empieza su tragedia O sea, cuando hablo de la tragedia diría que ahí empieza su tragedia cuando es deportado a Auschwitz alterar un poquito el orden al hilo de, de cuestiones que te vas planteando del orden del capítulo quinto sexto, ahora que dices que, que Primo Levi en efecto era judío o judío cultural, no era judío creyente por lo tanto no. es una cuestión teológica y religiosa y además me parece que tiene una, una frase eh, vamos, una y una frase en sentido desde, desde quien es creyente dice, ¿cómo puede existir Dios? si ha existido Auschwitz ¿no? tú la citas además o sea, Dios no puede existir se existido Auschwitz, por eso cuando va este, Benedicto XVI, va a Auschwitz y mira hacia el cielo y dice: ¿Y tú dónde estabas? ¿No? Pues bueno, muchos dijeron: ¿a quién mirabas? Y no, no hay nadie que esté ahí arriba, no hay nadie que pueda mirar por esto. ¿no? Y has dicho también, cuando has hablado del campo de concentración, algo que me parece importante. Eh, tú en el capítulo no sé ¿cuál de? Sí, en el capítulo 5 de los campos de la muerte, verdad tú, claro, eh, insertas inserta los campos de la muerte, decir, los campos de exterminio en un contexto más amplio que es el sistema el sistema eh, concentracionario y, dentro de, y, como, y como tal sistema eh, los campos de digamos a veces cuando hablamos decimos no los campos de internamiento o los campos de concentración, ¿no? Tú haces una precisión conceptual y terminológica, semántica. Y bueno, bueno, es que campos había algunos tipos de campos, es decir, había una tipología de los campos, ¿verdad? Sí. Decir, con funciones muy concretas y muy... Pues mira, yo creo que era una, una buena, un buen momento para precisar que, eso, que había campos para que no, digamos, uno es un campo de concentración, sin más, ¿no? No podés estar niño, pero no todos serán de estar niño. No. no. Pues que tú lo precises, es que eres la que lo ha, la, la ha traído a escena y la, que, y la que lo has precisado, claro que sí. No? ¿Eh? Sí, lo que dices, es esto de, de existe, si existe Auschwitz, no puede existir Dios, eso lo, di lo decían muchos judíos. ¿no? ¿No? En, en el caso de Primo Levi, mmm, él manifiesta que cuando. Ahora que, que comentas esto de no existe Dios, él no era creyente. ¿no? Entonces, mmm, él dice, eh, un día en la, en la fila de la selección, porque en el, el campo de concentración cada cierto tiempo seleccionaban ¿no? los que iban a la cámara de gas y los que seguían en el campo, él dice, hubo un momento en que por la necesidad de agarrarme a algo, de en algo tuve eh, como la duda de buscar ayuda en Dios, o sea no digo sí, sí, sí. no lo hizo, no lo hizo pero vamos que que, que sintió esa, esa necesidad y en cuanto a a los campos de concentración mmm, los campos de concentración junto con, con las cárceles los manicomios eh, son mmm, unas instituciones totales eh, en estas instituciones totales hay unos rituales muy marcados, muy precisos y eh, de, los campos de concentración entran dentro de esta categoría de instituciones totales. Sin embargo, la, la diferencia entre una cárcel y luego diré los diferentes campos de concentración que había, eh, lo que es un campo de concentración, lo que es un campo de exterminio eh, la diferencia que había entre, en, dentro de estas instituciones totales eh, como digo, son los campos de concentración, son las cárceles o son los psiquiátricos la diferencia estaba en que en una cárcel eh, tú sabes que has sido condenado, sabes por qué ha sido condenado y mmm, hay una, unas leyes, ¿no? sin embargo, en los campos de concentración como lo ha manifestado Primo Levi, constantemente, eh, tú no sabes por qué has sido condenado, no sabes cuál es eh, la falta que has cometido, no, no tienes juicio. Y eso era una característica de los que iban a los campos de concentración, que no sabían cuál era su condena, que no sabían por qué eran condenados, que no sabían cuál había sido... Eh, el, el pecado que habían cometido. Entonces, los campos de concentración mmm, son unos estados de excepción. ¿no? O sea, ahí no hay ninguna ley y no tienes eh, no puedes ninguna capacidad de decisión sobre, sobre tu vida. Y dentro de los eh, de los campos de concentración, que mmm, su, los campos de concentración se dice, por ejemplo, bueno, ¿de dónde vienen los campos de concentración? Eh, unos dicen que de los Boer, entonces, eh, otros, eh, pero los, los primeros campos de concentración eh, surgen en la guerra hispano-cubana. O sea, son, son los primeros campos de concentración. O antes de estos campos de concentración de la guerra hispano-cubada eh, los nazis ya en el colonialismo con los hereros en la actual Namibia hicieron ya campos de concentración o sea esos fueron los primeros campos de concentración dentro de la tipología de los campos de concentración hay campos de, de concentración, campos de prisioneros Campos de trabajadores forzados, eh, pero la característica principal, mmm, o sea, el, la innovación en Alemania fueron los campos de, de, de los campos de exterminio. ¿eh? Esa es la innovación que introduce Alemania en cuanto a los campos de concentración. ¿eh? El, por ejemplo, un ejemplo de, de campo de concentración que reúne eh, todos los tipos de campo es el campo de Auschwitz, ¿no? que fue eh, edificado en 1942 y reúne los tres tipos de campo, ¿no? porque Auschwitz tenía Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III y Auschwitz IV, entonces... Auschwitz I era el centro administrativo, por ejemplo, para ver los tipos de campo que había en administrativo. Auschwitz II era el, el campo de Birkenau, que era donde estaban las cámaras de gas y los hornos crematorios. Auschwitz III, que es Auschwitz-Monowitz, que es en el campo que estuvo Primo Levi era un campo de trabajos forzados. ¿eh? Era mmm, una fábrica... Era, eh, estaba vinculado a la IG Farben, o sea, la IG, la IG Farben eh, obtenía, se hacía caucho sintético y entonces utilizaban esa mano de obra de los campos de concentración, o sea, la, esta, esta empresa. Entonces, era un campo de trabajo. De hecho, eh, Primo Levi eh, no conoció las cámaras de gas ni los hornos crematorios, es decir, que en, su, en, en sus libros eh, cuando no habla de los campos de concentración, no habla de las cámaras de gas ni de los hornos crematorios porque él, él estuvo en Auschwitz 3 Lo que yo, lo que sí decía, lo que sí quería deciros en relación a a, el, a Auschwitz Birkenau, es que mmm, al hacer este trabajo, ahí yo he hecho otro, un descubrimiento también, ¿no? y es el descubrimiento de las mujeres en los campos de concentración, ahora que hablamos de campos de concentración, para mí ha sido un descubrimiento porque como he leído he tenido que leer eh, otros testimonios para poder comparar otros testimonios y comparar con los testimonios de Primo Levi ¿no? Bueno, y no solamente por eso sino por, por tener otras visiones otras reflexiones sobre otras experiencias en los campos de concentración entonces eh, he leído los, los libros de las, eh, de las mujeres concretamente El humo de Birkenau de Liana Milú y de Juliana Tedeschi entonces realmente incluso aunque a mí me ha impresionado mucho los testimonios de Primo Levi he de decir que por ejemplo el, el libro de Liana Milú, el humo de Birkenau es bueno, voy a decir mucho más impresionante pero es, es, es impresionante ¿no? porque también te da una visión de las mujeres, ¿no? de las mujeres en los campos de concentración que aunque tenían parecidas, o sea, parecidas experiencias, puesto que estaban deshumanizados de la misma forma, de la misma manera, despojados de su. de su pasado, despojados de su pelo. despojados. Pero las mujeres. tenían unas características especiales, ¿no? Es decir, para las mujeres, el pelo, la reproducción. o sea, tenían algunas características diferentes a los hombres y sobre todo esta esencialmente que es la de estar en los hornos o sea, al lado de los hornos crematorios y estar al lado de las cámaras de gas ¿no? entonces de hecho eh, eh, liana milú dice, cuando, dice que cuando llegó al campo y dijo y dijo a otra que es ese humo que sale por las chimeneas pues y dijo somos nosotras ...que salimos por las chimeneas... ¿no? ...por otra parte también... Eh, ...si me meto un poco... ...así esquinadamente... ...por el, la cuestión de las mujeres... ...es que también hay que reivindicarlas... ...porque... Eh, ...Juliana Tedeschi... ...concretamente, que escribió... ...una donna sobre la tierra... Eh, ...decía, o sea, tuvo... ...yo lo recojo en mi libro... Eh, ...en Italia... Eh, ...ella hizo una denuncia... Eh, que decía, eh, escribió más o menos al mismo tiempo que Primo Levi entonces decía, es que las mujeres, o sea, los testimonios de las mujeres no tienen la misma importancia, es decir, se conoce a Yana Merí se conoce a Primo Levi, se conoce a Iris Kester se conoce a todos estos grandes hombres que han escrito estos testimonios, pero a estas mujeres no se les ha dado la importancia, ya os digo que de hecho Juliana Tedeschi eh, denunció, eh, porque además escribió eh, al, mismo, al mismo tiempo de que el libro de estos, si esto es un hombre de Primo Levi, ¿no? entonces ella decía que se tiene en cuenta los testimonios de los hombres pero no se tiene en cuenta los testimonios de las de las mujeres. Y ya os digo que en los campos de, el, el, principal, eh, el principal característica eh, de los campos en, de concentración en Alemania es ese es el campo de exterminio. O sea, la innovación de los alemanes es el, el campo de exterminio. Cuando vas, yo no sé a qué tiempo tenemos, hasta qué hora podríamos estar. Pero, no. Ah, no hay. Bueno, pues bueno, O sea que hasta las once sí. No. no es mejor, es mejor, es que no punta el pánico. ¿eh? No. No. no. Bueno, eh, pero sí, eh, cuando vas al no, porque voy viendo que, que cuestiones que te iba a ir planteando las vas eh, tocando tú. Al hilo de lo que has dicho, había una conexión entre bueno, lo que tú has dicho ¿no? y lo que sería el contenido del capítulo, el capítulo cuarto, que es el último de la primera parte, que tú titulas el retrato de una realidad absurda. ¿no? Aquí hay un ciclo medular, de, tú has eh, buscado aquí las posibles analogías entre digamos, el destino final, en una palabra. Viene a, viene a Kafka y el proceso. ¿no? Entonces, establecido, hay unas analogías entre el destino final de Joseph K., el, el protagonista eje de, del proceso de Kafka y lo que serían, digamos, también los judíos exterminados en los campos de, de exterminio, una palabra, ¿no? por reiterarlo. ¿no? Y ahí, eh, cuando hablas del, del destino final, eh, creo que es importante el, el, cómo, lo interpreta, cómo, lo, cómo lo interpretas tú, desde luego, pero desde luego también cómo, en qué sentido lo interpreta él el, ese destino final, con lo mismo que. Kafka dice que el, el, el, el destino final de Joseph Kafka es, es la vergüenza, ¿no? que tú has dedicado, que, que tú tratas bien. La cuestión de la vergüenza, o sea, ¿la vergüenza de qué? La vergüenza de ser hombre, que es las conexiones también de lo, que dice, de lo que dice Primo Levi. Es decir, qué el hombre se puede avergonzar, y ahí te tener la escena como uno, que tú lo conoces bien a Giorgio Agamben, ¿no? cuando habla de, de, la, de la vergüenza pero es una, una vergüenza ontológica es decir, una, una vergüenza constitutiva del ser humano la vergüenza de sí mismo eh, plantea tú esa cuestión que lo conoces bien además por, por haber leído a Mejor que yo y más que yo, por supuesto, eh, la obra de Primo Levi y la, y la obra también, lógicamente, del proceso de, proceso de Kafka. ¿no? Es decir, lo que, que, que hace, por, sobre todo por esto, Kafka no era un, un escritor, digamos, no era del reino literario de, de Primo Levi. No, él no le tenía en gran estima primero, pero cuando traduce, eh, cuando traduce el proceso al italiano bueno va y va, y va a llegar un momento en que eh, tú preguntas que, que identifica su, su destino final el destino final del ser humano, del hombre ¿eh? con el destino final de lo que fui yo cerca ese avergonzarse, la vergüenza de no haber de no haber sabido digamos, matar al otro, de haberme sometido incluso de no haberme sabido matar yo, de no haber tenido valor no, eso que me parece que es importante esa cuestión ¿no? eh, la cuestión de la vergüenza en Primo Levi eh, lo dice y lo recalca constantemente es la vergüenza del sobreviviente o sea, él siente vergüenza por haber sobrevivido eh, cuando él mmm, escribe sus libros también dice constantemente que él escribe estos libros eh, para eh, ser eh, para testimoniar por los que no han podido testimoniar ...para testimoniar con los que han visto la gorgona, ...para testimoniar con los que han muerto... ...entonces... Eh, ...esa es la vergüenza de Primo Levi... ...también, como dice él... ...la vergüenza de pertenecer al género humano... ...que ha sido capaz de llevar a cabo esta, esta barbarie... ¿no? ...entonces por ahí va lo de, lo de la vergüenza... Mm, ...lo que decías de Primo Levi... De, con Kafka, eh, sí, sí. él mm, no traduce a, el proceso de Kafka porque sea una elección por su parte, sino es un encargo que se le hace la editorial y unadi que en una colección que dice escritores eh, traducidos por escritores y entonces le encargan hacer esta traducción. Eh, y Primo Levi es cierto que, que dice que, que Kafka es un escritor que le hiere, que es un escritor eh, que, le, que para él escribe de una forma oscura, y, y frente a él que mmm, busca la claridad en la escritura, porque la escritura de Primo Levi es una escritura terapéutica, o sea, él, él escribe como una, como una terapia. ¿No? Entonces para él le resulta la figura de la escritura de Casca, pero, pero, pero dice, eh, pero a medida que voy haciendo la traducción es que aquí hay dos cuestiones, la culpa y la vergüenza. A medida que voy haciendo la, la traducción estoy empezando a sentir la culpa, ¿no? la culpa, eh, la culpa de haber sobrevivido, la culpa. No es el caso de Primo Levi porque él también manifiesta que nunca eh, sintió la culpa de no haber ayudado a otro, la culpa de, eh, de haber quitado el pan a otro, de, de haber hecho algo que, que hubiera dado lugar a que ese otro muriese o que ese otro, porque eso se daba, pasaba mucho en los campos de concentración, ¿no? Es decir, quitar el pan o quitar la cuchara o quitar la gorra, sabías que era la muerte, sin embargo, eso sucedía, ¿no? Entonces, en el, en el caso de de, de de Primo Levi, lo que empieza es a sentir la culpa. Pero la culpa, hay otra cuestión, que él se, eh, se, se compara con la figura de Joseph K., porque dice, eh, yo, igual que Joseph K., he sido eh, detenido sin saber por qué, he sido eh, acusado sin saber por qué o sea, porque el Primo Levi también es detenido no sabe por qué, no sabe de qué se le acusa no sabe cuál es su condena entonces hace una similitud con Joseph K que también es procesado por un alto tribunal que no sabe qué tribunal es, eh, y mmm, aquí Joseph esto Kafka lo mismo que eh, Walter Benjamin son unos alertadores de incendios ¿no? o sea eh, lo que descubre el primo Levi también es que Kazka eh, anuncia es un profeta, o sea, eh, anuncia ya lo que va a ser la burocracia, lo que va a ser esa sociedad tecnificada, esa sociedad burocrática que va a ser capaz de llevar a cabo este exterminio. Y en el caso y lo que ocurre con la culpa es que eh, lo mismo que Joseka acaba sintiendo la culpa sin saber de qué, pero se siente culpable, ¿no? Es un inocente que se siente culpable. Eh, ese alto tribunal que le, que le acusa, pues eh, en ese proceso, en ese porque es el proceso, pues él va buscando cuál es la culpa, cuál es su culpa, porque no sabe por qué le han, por qué le han culpabilizado. Entonces, eh, eh, eh, aquí hay dos cuestiones, o sea, la culpa y lo que dices de la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza es, en el caso de primo Levi, es la vergüenza por haber sobrevivido, aunque parezca, aunque parezca paradójico, él siente que que está eh, en el lugar de otro, y también la vergüenza de pertenecer a ese género humano que ha sido capaz de hacer mmm, eh, de hacer estas estas eh, cuestiones tan horrible lo dice él cuando en su libro de la tregua eh, se aproximan a los eh, soldados rusos entonces les ven en esas condiciones y él dice siento vergüenza de que me vean eh, no como un hombre sino como un animal ¿no? o sea es, es, es, también siente vergüenza de que vean en esas en esas circunstancias ¿no? es lo que eh, aquí estoy recordándome ahora lo de Asper, la culpa metafísica, ¿no? que, que es un poco por lo que también iría Primo Levi. Es decir, somos eh, tenemos que ser solidarios y llevamos encima eh, la solidaridad con los otros. Es decir, es lo que Jasper dice, esa culpa metafísica, esa culpa, ese no ser con el otro, no, no olvidarme del otro, porque en los campos de concentración. Eh, esa culpa la tienen muchos de los que estuvieron en los campos de concentración, es decir, por, porque allí era una guerra de todos contra todos, o sea, no había, no había solidaridad, o sea, era una lucha total por la vida. Entonces, eh, si hay unos valores vitales y unos valores morales, eh, que el Primo Levi habla de ello en la zona gris, no porque el Primo Levi dice, eh, a pesar de todo, no... Mmm, juzguéis no juzguéis eh, tan bana, muy vanamente puesto que mm, en, es lo más importante de Primo Levi en sus libros es la zona gris es decir, lo que aporta Primo Levi eh, en sus libros es la zona gris la zona gris es la zona en la que los verdugos se convierten en víctimas y las víctimas se convierten en verdugos ¿no? los capos, los delincuentes o sea, los judíos que eh, mm, realmente llevan los campos de concentración porque había muy pocos administradores son ellos los que llevan los campos de concentración entonces es una zona que el Primo Levi dice es una zona gris una zona gris donde eh, las víctimas se confunden con los verdugos los verdugos con las víctimas o sea los capos eran judíos los que eh, estaban en los hornos crematorios eran judíos los comandos, que es lo más mm, terrible que han podido hacer los alemanes ¿no? unos judíos que se ocupaban de eh, de co recoger los muertos en las cámaras de gas, llevarlos en los, en los crematorios y que simplemente porque durante cuatro meses podían comer más, hacían esa función, ¿no? Entonces es lo que llama Primo Levi la, la zona gris, ¿eh? lo llama la zona gris pero bueno, esto yo recuerdo ahora que estoy mmm, hablando de esto, que, que también lo dice Gamben porque le parece algo que la cifra perfecta de la zona gris es que eh, eh, lo describe, un lo, lo recoge Primo Levi porque lo describe un médico también, que se hace un partido de fútbol entre, eh, entre los judíos, ...entre los, eh, los de comandos, los de los hornos crematorios y los, y los y los nazis... no ...se hace un partido de fútbol y en ese partido de fútbol se abrazan... ...o sea, es, eh, la víctima y el verdugo se abrazan, eh, lo celebran y entonces... Eh, mm, eh, ...es lo que dice Agamben, es la cifra perfecta de la zona gris... ...o sea, ese partido, eh, los alemanes les dicen... Veis, ahora sois tan inhumanos como nosotros, o sea, lo hemos conseguido, sois como nosotros, les dicen ¿Eh? Os habéis convertido, o sea, en, habéis caído en la inhumanidad, que realmente es lo que les decían, ¿no? Ese es nuestro éxito, que aunque lo contaseis, lo que ha pasado aquí no os iban a creer Pero eso fue su éxito, ¿no? Convertirles en... Inhumanos también, ese partido es muy importante ¿no? O sea, Agamben dice que mientras no se resuelva ese partido O sea, que es un partido que todavía no hemos resuelto No hemos resuelto una pregunta filosófica, ¿no? fundamental O sea, las víctimas y los verdugos celebrando ese partido y vas a mil las posiciones de, del otro y eso es ya lo terrible, cuando te identificas con el otro también, ¿no? como aquel que es tu verdugo y es una especie de decir, bueno, pues será por algo o, o algo habré hecho yo, ¿no? sería una cosa así, tú estás hablando ahora, y eso enlaza con, eh, fíjate, en el 45 es liberado y muere, bueno, en el 87 se suicida. Es cuando el Enturín decide ya, decide, bueno, pues arrojarse por el hueco de la escalera, de un tercer piso, en la casa donde vivió prácticamente toda su vida. Primo Levi pone fin así a una asistencia, eh, que es lo que tú, bueno, tú, tú planteas ahí muy bien. Y, y, y yo digo, 40 años viviendo con dos con dos problemas ontológicos y, y hasta metafísicos, la culpa y la vergüenza. ¿no? ¿Cómo puede estar así 40 años? Es decir, la vida diaria de Primo Levi, ¿cómo pudo estar para estar cuatro décadas eh, con esas dos? Habitado por la culpa y habitado por la vergüenza también. Me ¿no? pareció terrible, ¿no? de tragedia, claro. ¿El suicidio? Sí, claro. Eh, a decir, arrojarse por la por el hueco de la escalera, y, y, y, y otra cosa, eh, eh, lo hace también Poncelán, y lo hace cuando se arroja en el año 70 al Sena. Eh, es decir, hay una, habría una, una correspondencia entre las motivaciones del, del superviviente de los campos, del horror, de, digamos, de, de lo sea, un auténtico descenso a los infiernos, habría una cierta um, correspondencia, una relación causa-efecto entre eh, la supervivencia, los campos de educación y el suicidio habrá si hay algún estudio cuantitativo que diga bueno pues eh, que haya investigado los eh, judíos suicidados eh, o mejor dicho los judíos supervivientes que hayan llegado, llegado a suicidar. o las razones de pop son diferentes a las razones de, que pudiera tener por ejemplo Primo Levi, o las que por otras causas tienen luego Bujunmui y Rabal y tantos otros o, este, este es un, un capítulo que eh, le tuve que pensar mucho porque realmente eh, tuve que pensar mucho si decidía si le hacía o no le hacía porque realmente decir por qué se ha suicidado una persona es, es complicado, ¿no? porque es inescrutable porque es inescrutable. Entonces, además, a esto se une que en el caso de Primo Levi eh, muy, muchos muchas personas cercanas a, a Primo Levi ponían en, en duda ponen en duda que Primo Levi se suicidase. O sea, él dicen que dicen algunos que se cayó por el bocado de la escalera, pero que no se suicidó. ¿no? Yo creo que sí se suicidó también porque el forense que hace el análisis porque lo saben ¿no? entonces eh, dice que se suicidó ahora lo que dice es ¿por qué eh, después de 40 años? Eh, eh, lo dice, yo por no leerlo ahora, pero lo dice perfectamente eh, al final de su libro de la tregua, que es el segundo libro que él escribe que escribe en, los años, en el año 63, después de escribir, si esto es un hombre pasan 20 años porque hay que decir que también el libro de, de Primo Levi no fue recibido en su momento, no fue recibido en su momento, o sea, es decir no tuvo ningún éxito la publicación del libro, aunque tam, también es cierto que hasta los años 60 eh, no se quiso saber nada de lo que había pasado en los campos de concentración. ¿eh? O sea, hasta los años 60 cuando surge lo de la destrucción de los judíos en Europa, no se quiere saber nada. O sea, es decir, los que vuelven de los campos de concentración, pues no se quiere saber de ellos. No es el caso de Primo Levi, que se pregunta por qué razón él que ha venido y que ha tenido la necesidad, como dice en si sí, esto es un hombre, la necesidad que él tiene de volver, de contar, lo mismo que de comer, porque es una, una terapia, no, él no entiende por qué el libro no es bien acogido, pero de hecho no es bien acogido, pero tampoco... Eh, los libros son lo que se escribe o ni tampoco se quieren escuchar testimonios también en parte porque hasta el, hasta los años 60 los, los judíos estadounidenses tampoco quisieron que se hablara nada de esto y luego también porque se pactó con Alemania aunque parezca o sea, por, por la Unión Soviética el telón, o sea, no querían remover no querían remover nada ¿no? y de hecho pues muchos nazis siguieron en, en sus puestos ¿no? eh, pero en la tregua que es el segundo libro que escribe en el año 63 al final de la tregua es un poco largo de leer, no lo voy a leer pero él eh, anticipa su, su suicidio o sea, él dice algo así como eh, estoy con mi familia estoy eh, diríamos, disfrutando y sin embargo vuelve la angustia o sea, vuelve la angustia del campo de concentración. Eh, lo que dice es que si hay una casuística sobre los suicidios pues de Bruno Bettenge y de Porcelán, de me Amery. lo en cierto modo, sí, sí nos lo dice, porque para Jana Merí lo peor fue eh, la tortura, ¿no? O sea, la tortura. Eh, por ejemplo, esto traverso. Y también Castilla del Pino eh, dicen que mmm, es otra verso, dice que no pudieron salir de la herida que les causó Auschwitz. Y también eh, otra, otra cuestión era que mmm, no fueron capaces, según ellos, de comunicar lo indecible. O sea. Para ellos la, la experiencia que tuvieron en el campo de concentración es indecible, o sea, es incomunicable. Entonces, en el caso de Traveso dice, hablando de Primo Levi, y, y de y entonces dice, o de Jan Avery, o, sea, o de Bruno Bettelheim, o sea, la herida de Auschwitz nunca se recuperó, o sea, esa herida nunca se cerró. Y luego también es importante, es una cosa que también ha apuntado... Casilla del Pino es que mmm, no encuentran la manera de decir, de informar, ¿no? Porque cómo mmm, informas de esos sucesos que te han pasado en el campo de concentración? Decir, solamente tienes la literatura. Te iba a decir no, que al hilo de lo que estás diciendo, también lo hablas tendría que ser la respuesta de. A la respuesta o a la, a la crítica que hace Adorno ¿no? cuando dice que después de Auschwitz ya no es posible la poesía, que tú, tú citas ahí, también estaría lo, lo que hace Porcelán, ¿no? el, el, digamos la indecibilidad, lo que no se puede decir porque faltan palabras, pues lo que hace con la poesía del silencio. ¿no? Que es decir, la eh, poesía del silencio es decir, habrá de una cosa sin nombrarla. Yo no digo rir, porque mm. me parece importante esto cuando se dice que ya Auschwitz, la poesía, ya, ¿qué vamos a decir? y Paul Celan hace lo mismo, habla y toda la poesía de Paul Celan este, la ley eso es para hermetismo ese sí. porque, y entonces habla de eso pero sin, sin nombrarlo y que también sí, era sí. su idioma ¿Eh? sí. es que es, ese aspecto también es importante que también lo dice Yana Merí o sea, no es el caso de Primolero que es que también es muy importante su idioma, ¿no? lo que decía Yana Merí me han echado de mi casa o sea hasta este... Este lenguaje me hiere, ¿no? porque es como diciendo: son los míos los que me han echado de mi casa. ¿no? Y no es el caso de, de Primo Levi, ¿no? porque era italiano. Eh, pero en cuanto al suicidio, mmm, yo te digo que Primo Levi lo dice muy claro en la tregua: en la ¿no? dice, la angustia vuelve, vuelve otra vez la angustia. ¿no? Estoy otra vez en el campo de concentración. De todas formas. Eh, también en el, en el momento en que Primo Levi se suicida, también él manifiesta que, que le hieren los revisionistas, los negacionistas, eh, está enfermo también, o sea, que se juntan una serie de, de circunstancias en su vida, ¿no? que no solamente es la herida de Auschwitz, sino que es otro, otras otras heridas, ¿no? A él le duele mucho los negacionistas cuando escribe eh, Los hundidos y los salvados eh, es un libro que también le escribe en parte para eh, ir contra los historiadores negacionistas revisionistas porque claro, él dice eh, él, él constantemente ha manifestado que ha escrito para que no vuelva a suceder ¿no? Ha pasado 40 años yendo a, a, a hablar con estudiantes, a dar a conocer lo que ocurrió, y él dice, vuelve a suceder, ¿no? De hecho, hay unas palabras de él y dice, vuelve a suceder lo, el Gulag y vuelve a suceder lo de Hiroshima, bueno, o sea, es decir, que vuelve a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que el que, el, que, el que a cierta parte sentó se otra vez pero cuando dice eh, que la herida de Auschwitz no se curó y que está lo indecible o sea que, que por mucho que te hayas esforzado en transmitir tus vivencias no son transmitibles y luego eh, porque lo único que tienes es la literatura. O sea, que Primo, Levi, Primo Levi decía, quiero hacer un lenguaje claro, quiero hacer un lenguaje preciso, pero sin embargo él tenía que utilizar metáforas, tenía que utilizar también la literatura para poder transmitirlo. ¿no? Nelisas dice, eh, las heridas son mis metáforas, ¿no? porque no solamente tengo la, la literatura para transmitir. Y yo, bueno, con esto ya sería la última cuestión que te, que te planteara, para no dejar ningún tiempo a ustedes, por pues, si quieren, si desean intervenir, y es, eh, en, en lo, bueno, el capítulo que te en el lugar de la memoria, olvido y perdón, ¿eh? que tiene que ver verdaderamente con que, de cierto modo, la respuesta tenía que ver también que la respuesta de los supervivientes de Auschwitz perdón, de los campos de, de, de exterminio fue no digo idéntica, pero fue análoga en muchos casos por ejemplo, eh, tú que hablas bueno, hablas de la memoria, con lo cual es ineludible traer a la Paul Ricoeur eh, hablas también exactamente del de olvido también por el libro que tiene de eh, memoria, historia y, y, y olvido hablas del perdón de, de, de Vladimir eh, Yankelevich y hablas también del resentimiento que es el caso de Jean Amery es decir, eh, como el, el, digamos, la actitud la posición al final de todos aquellos que padecieron ese, ese eh, régimen, digo, de, de descenso a los infiernos, ¿no? ese, eh, eso que es devastador, no todos reaccionaron de la misma manera. ¿eh? Entre la memoria, otros el olvido, otros el resentimiento, otros el suicidio, otros, pues yo creo que con esto, que es lo que va anunciando ya al final de tu libro, eh, pues entonces que lo comentamos un poquito. ¿eh? Para que o sea, no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y decide suicidarse, y decide decir varias cosas. Hay que hablar, yo creo, eso como punto final de lo que yo tenga que, que preguntarte. Hay más cosas que se quedan, pero las he ido diciendo al hilo de lo que has ido comentando a los otros. Eh, por lo tanto, pues nada más. Sí. En el caso del, del olvido de Primo Levi, él decía que o sea, no se puede olvidar, ¿no? o, sea, o en, Como él era partidario, o sea, es decir, eh, tenía una pugna con Yana Merí, porque Yana Merí le decía a Primo Levi que era un perdonador, ¿no? que él era, era capaz de perdonar, ¿no? Entonces Primo Levi decía que sí si, eh, sería capaz de perdonar, si el, el, el culpable reconoce su culpa, ¿no? Entonces en, en el caso del, ol, del olvido, lo que dice, no se puede olvidar, se puede olvidar quizás el sentido de lo que se hizo pero no se debe olvidar lo que ocurrió ¿eh? y en el caso de perdón, pues Primo Levi mmm, sí era, era partidario del perdón pero no el perdón a cualquier ca a, a cambio de, de, de nada ¿no? por ejemplo él dice eh, yo no, lo que no soy es vengativo no no no, no, no tengo Venganza. Sin embargo, cuando fueron los juicios de Nuremberg, o cuando eh, condenaron a irmán dice yo me alegré me alegré de su pena de muerte, ¿no? Pero, o sea, era partidario del, del, del perdón, que no es el caso de Jan Merí, ¿no? Jan Merí tenía esta esta ética del resentimiento, ¿no? De decir bueno, los que han cometido estos horrores los tienen que pagar. Pero el caso de, de Jan bueno, Primo Levi decía, el que lucha contra el mundo acaba mmm, yendo contra sí mismo, que es lo que decía de, de Jan ¿no? Pero él tenía esa ética del resentimiento. ¿no? es lo que... Bueno, pues nada, luego ya al final que hacemos un reconocimiento. Al final, ahora ya ustedes si tienen alguien, quiere hacer alguna pregunta, intervenir. Yo quería eh, Yo quería leer, o sea, para, para terminar, unas, una poesía del Primo Levi. ¿Eh? ¿Me leerla? ¿Eh? Dice, los, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que, os, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, Considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo hacia la mirada y el frío el regazo como una rana invernal pensad que esto ha sucedido os encomiendo estas palabras grabadlas en vuestros corazones al estar en casa, al ir por la calle al acostaros, al levantaros repetírselas a vuestros hijos o que vuestra casa se derrumbe la enfermedad os imposibilite vuestros descendientes os vuelvan el rostro que no lo olvidemos Gracias. Sí, a, a hablaré telegráficamente porque si no sería. Eh, me extendería demasiado. Primero, en cuanto al contexto, el tema del antisemitismo, en, en este caso concreto, dejando aparte ya pueblos inferiores como Gita, no y sé demás, pero bueno, aquí es muy central el tema del, del antisemitismo, recordar eh, el caso Dreyfus en Francia, ahora está la película de Polanski. Recordar que en Alemania mismo hay bastante en el siglo XIX me refiero, hay bastantes escritos, sobre hablar de, del propio Wagner, sobre esa infame música judía, uh -huh. bueno, es un tema que está por ahí. Eh, hay países como, o, o esto, Hungría o Francia mismo, que cuando ocupados por los nazis, colaboran con bastante diligencia en, sí. en, en mandarles los... Dos. Eso es una cosa. Luego, otra cuestión también es, eh, que está relacionada con ello es la eugenesia. Hay una corriente de pensamiento, y no solo de derechas, también de izquierdas, en España, en la época de la República, hay y algún Santander. congreso sobre eugenesia, y Santander. que es de mejorar la sociedad. Crear el hombre nuevo al decir el hombre nuevo, estoy usando el lenguaje que se usaba entonces de sanear la sociedad de que la sociedad sea algo higiénico, digno el higienismo también es, está muy de moda los nazis eran muy higienistas a su manera o sea que eso también es un contexto general y ya digo que en este caso no solo de la derecha sino también de la izquierda y luego ya, para poner un punto final sobre lo de Dios y Auschwitz, eh, hay una escritora que murió en Auschwitz, una judía, de a los 29 años o algo así creo que la mataron, a ella y a varios miembros de su familia, que no es muy conocida, pero que yo lo que digo de ella me parece magnífico, se llama Eti Ilesum. Sí. Tiene una frase, bueno, una reflexión... Muy, muy clave que es salvar a Dios <risa> tenemos que salvar a Dios eh, es lo que ya se pone, se pone como, como tarea no que Dios nos salve sino salvarle ¿no? Simplemente. y qué dices lo de la eugenesia que ahora no, no, no que no, no, es hablando del contexto sí. no, no, no, no lo estoy hablando ahora ah. pero quiere decir que es que a veces parece que es solo ideas no. Que vienen del No, no no, de la... no, no, no. Es no. que es algo que está generalizado. En Suecia hay leyes eugenésicas. Eh, al... no, no creo que consistieran, serían esterilización o algo así. No sé en qué consistían. A principios del siglo XX, 1910 o así. Me parece que es el primer país que tiene una legislación eugenésica. Entonces, quiere decir? Que es que los nazis... Lo que es que es, es, ellos lo que hacen es llevarlo todo a lo bestia. Y, sí, pero que no son una excepción. No, no, no, no, no, no no no no, no, no, no, no, no porque hay, hay todas unas teorías durante, durante el siglo XIX ¿eh? que de ahí... y pues todo esto? Sí, en el siglo XIX... El doctor Madrazo pero... en Santander, por ejemplo. El doctor Madrazo pues, proclamaba y, y proponía eso. La... Y en Estados Unidos también, o sea, antes antes antes que en Alemania, en Estados Unidos también en la eugenesia, o sea, ya se, se practicaba. Lo que lo que dices tú es que igual los nazis lo llevaron a lo, a lo máximo, pero desde luego no, no, no tienen la exclusividad, ¿no? Y son ideas que todavía eh, están ahí, o sea, que, sí, eh, eh, hay que mejorar la raza, ¿no? Eh, que no haya, bueno, que no haya matrimonios para acabar con las razas inferiores, ¿no? Pero eso, yo y, y hoy también está esta cuestión, aunque si pensamos en ella, también, o sea, sí, sí, yo, si escuchas algunas conversaciones todavía está, está ahí, está ahí, bueno, sí, pero son fue una, unas teorías que se desarrollaron por todo el siglo XIX, o sea, no era. Eh, los nazis las aplicaron. Sí. Sí, pero bueno. Empezaron en Estados Unidos, ya, ¿eh? Sí. Una próxima. Ah, hay otras Esto de la. No, perdón, yo te ahí luego la palabra. Del de suicidio oh. que nos está comentando, ¿no? ¿Cómo le puedo incluir en la experiencia esto, no? Dice que la única manera de de conocer ¿no? y su forma de sentir ¿no? en realidad o expresar lo que pasó ¿no? es la, la literatura ¿no? a través de la literatura ¿no? entonces, antes poco de morir ¿no? o supuestamente de suicidarse ¿no? publicó unos cuentos entonces en uno de ellos se ha especulado bastante ¿no? sobre ese cuento es un cuento muy extraño en donde alguien débil que supuestamente podría ser el mismo, ¿no? Primorelli, anda reambulando por una zona portuaria, bueno, por un callejón, de noche, y se encuentra con un marinero que es eh, mucho más fuerte que él, ¿no? y, y ya ve desde el principio que, que va por él, ¿no? Y entonces, como que se ríe de él, seguro a ver, ¿no? Le llega a agarrar, le más, ¿no? le de manieta, no o sobre le agarra, le hace una especie de maña, le obliga a caer al suelo, ¿no? Pero todo esto además poco a poco, ¿no? Para rebotearse más en la situación, ¿no? Humillarle, claro, para humillarle. Entonces, estos cuentos me parece que los escribió pocos años antes del suicidio, muy poco, muy poco antes, ¿no? Entonces yo creo que la cosa esta de la experiencia esta, ¿no? Eh, claro, realmente el que la vivió, a mí lo que me da es que cómo han podido vivir años con esa carga, ¿no? con ese sufrimiento, ¿no? todas las humillaciones, todo lo que han tenido que pasar. ¿no? Porque una de ellas es lo de la religión. Lo de la religión, él cuenta que, claro, cuando hace listas para exterminarlo, pues él no sabe dónde le va a tocar. No. Entonces, tiene la tentación implorada. Claro? Sí, él la tuvo. Claro, pero se da cuenta de que es una treta, o algo así, ¿no? Una humillación más para tratar de salvarse, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de eso, renuncia, ¿no? Sí, porque él tenía sí. que ser, es decir, estar sí. de acuerdo con sus... Se da cuenta cómo se recurre a la religión, también como una forma más de, de humillación, ¿no? Y de hecho, me parece que en otro capítulo... ¿Ole? Habla de un judío que empieza a dar cabezazos contra un libro, o sea, las la, la, la, o lo que sea, ¿no? Para ver si así, y de hecho se salva, ¿no? Dice que, pero él sintió vergüenza por eso, ¿no? Que, o sea, que mientras otros, o sea, con, no consiguen salvarse, ese simplemente se alegra porque él se ha salvado. Le da igual que los demás les hayan exterminado. Bueno, total, que es una experiencia, es que, tan traumática, Claro que a mí me parece que es insuperable, ¿no? Como, no, o sea, no me sorprende, vamos, que es algo insuperable, ¿no? En el, en el caso concreto de Primo Levi eh, lo dice constantemente, o sea, que una manera de superar ese trauma, ese trauma, y por eso es escribiendo y eh, transmitiendo ese horror, o sea, coge ese informe, o sea que él reflexiona y lo quiere lo quiere transmitir para que no vuelva a suceder, es decir, que eso en parte le ayuda le ayuda a vivir ¿no? eh, el poder tras, eh, en el caso de Primo Levi, no, no es el caso de, de otros que estuvieron en un campo por ejemplo Paul Steinberg que escribió crónicas del mundo oscuro eh, escribió mucho más tarde o Jorge Semprún también escribió mucho más tarde ¿eh? pero yo en el caso de Primo Levi que es el que más, el que más conozco eh, lo, que le, lo que le mantuvo es, es informar, es transmitir es dar a conocer y repetía mucho esto de y para que no se vuelva a repetir o sea yo creo que fue algo que continuamente le llevó a, a escribir le, le llevó a vivir ¿no? aunque ya te, ya te digo que en la, en la tregua y La tregua la escribió en, en el año 63 habla ya de suicidio o sea, ahí ya dice al final de, de, del libro de La tregua dice esta angustia vuelve, vuelve otra vez o sea, incluso es curioso porque en, en ese libro, cuando habla, cuando escribe al, al, al final, incluso hace mención, es una curiosidad, ¿eh? pero hace mención a, a tirarse por, por una escalera desde el tercer piso, que luego se tiró desde el tercer piso de la escalera. Es curioso esa, que, ocurriese, que ocurriese esta cuestión. Yo de todas las maneras, en cuanto... Al suicidio, ya digo que es un capítulo que estuve pensando mucho, porque a pesar de todo y aunque uno piense que por esas experiencias y por esos traumas uno puede llegar a suicidarse, ¿no? eh, porque algunos se suicidaron y muchos de ellos, lo que me decías antes de la casuística, ¿no? que muchos de ellos acabaron suicidándose. Me lo, quizás me lo preguntabas por si se puede buscar una relación entre esa vivencia y el suicidio ¿no? Pero esa vivencia y el suicidio yo diría que que, que, que, que, que, que, que es una herida que, que no se puede cerrar y, en el, y además en el caso de Primo Levi en el caso de... Yo, no es porque lo diga yo, sino por lo que he leído de Primo Levi. ¿no? Eh, eh, se fue... O sea, él lo vivió como una derrota. O sea, es decir, lo que os comentaba antes. no, O sea, ver los negacionistas, los revisionistas. O sea, es decir, él decía... Algo que yo he vivido, algo que yo he sufrido, a mí me lo van a negar. O sea, quiero decir, eso, eso, eso es... Se vive como... Con, con mucho dolor, ¿no? Entonces, si tú, eh, eh, cuando sales del campo, que lo primero que haces es escribir, es cierto que él también lo hacía, como decía, él siempre decía que era una, una terapia, que necesitaba escribir como necesitaba comer, ¿no? Pero bueno, si él tiene esa finalidad, si se pasó 40 años hablando con estudiantes, dando conferencias para que, y repito, para que esto no se repita entonces, él llega a un momento a los 40 años, cuando tenía 68 años que, eh, dice, se está volviendo a repetir o sea, eh, tiene otra otra frase que dice al, al final, lo dice él también dice, al final no hemos conseguido nada o sea, vuelven los lagos o sea, eh, cuando ve pues, eh, lo que dice el del gulat, o sea, cuando, cuando ve, dice, al final siempre está el Lager, y al final siempre va a haber el Lager, entonces, eh, en cierto modo, eh, se siente derrotado, ¿no? Se siente derrotado en la finalidad que él tenía de transmitirnos ese horror. Sí, es decir, que lo que más lo horrorizaba, era que una nada más, sí. lo que más lo horrorizaba no era las acciones de los nazis, que era evidente su, su desintención, ¿no? sino la indiferencia de las buenas gentes, decía. Era lo que más horror provocaba, ¿no? indiferencia de las buenas gentes. Sí, porque él también decía, eh, tengo otro sueño, tengo otro sueño, y es que no me crean. O sea, es, él lo que decía, es tan terrible lo que ha ocurrido, que también se lo decían los, se lo decían los alemanes. Eh, aunque lo digáis, no os van a creer o sea, lo que ha pasado aquí, eso se lo decían los alemanes no os van a creer, o sea que por, aunque lo contéis, no os van a creer entonces, él también tenía ese sueño, ¿no? o sea, contarlo pero eh, que no les creerían porque eh, son vivencias que si no las tienes es imposible de, de entender yo, eh, por mucho que, que he leído, por mucho que lea por cosas terribles que lees, que no te, que no, eh, que te cuesta mucho incluso verbalizar, que las has leído, los, los, los experimentos terribles ¿no? que hacían, ¿no? eh, me cuesta mucho entenderlo, o se me cuesta mucho entenderlo, pero Livo, Primo Levi decía que entender es justificar o sea que mientras no lo entienda pues no lo justifico pero... es muy difícil entenderlo es muy difícil entenderlo pero también eh, yo a veces decía que es... ah, pensé que... no, no porque, que, no, porque que, no, que, la que es inhumano la y no o sea, lo que sí he entendido es que es muy humano y o sea, decir, no, es que allí era era la inhumanidad, no es humano. Y es lo que lo más importante del Primo Levi, lo que decía antes de la zona gris. Que incluso decía, no juzguéis. O sea, porque la línea se pasa muy fácilmente. Entonces ahí está el bien y el mal o sea, Él decía, no, no nos juzguéis o no juzguéis a alguien que ha pasado esa línea. O sea, que, que ha cogido el pan a otro y sabía que iba a morir al otro día o sea, o, o la gorra o, o como dice él porque claro, son, él, hay otra vivencia que a mí me parece mmm, terrible cuando dice él considerad si esto es un hombre entre otras muchas palabras que dice aquel que está esperando que alguien muera para quitarle el pan y esa vivencia te la transmite primordial. o sea, es, es su vivencia o sea, por eso siente la vergüenza cuando dices, siento vergüenza porque porque he estado porque claro, estaban al lado de, de cadáveres, o sea, de alguien que se estaba muriendo y estabas esperando que se muriese para quitarle el pan y ese eras tú o podía ser yo, o sea por eso digo que es muy difícil saber qué haríamos en estas situaciones sí. Agustín, no, por favor gracias por una, una, una pregunta que quería Ramón, Actualmente en su introducción decías que la memoria colectiva como tal no existe. No, y, no como tal no. La memoria es individual y transferible, como el DNI. No, no, no. no hay memoria colectiva. Hay historia. Sí, pero, por ejemplo, me llama la atención cuando la memoria colectiva, eh, por ejemplo, dentro de se haya utilizado, como dice un colega suyo, ¿no? como dice ven a mí en el libro que edito Lidal, en la historia del Estado de Israel, como la memoria de, lo, de la SOA, en este caso, es una de las justificaciones. De, de la fundación del Estado de Israel que es uno de los, de los tópicos que suplica o de los mitos que suplica para justificar su existencia y por otro lado eh, hecho el, ahora mismo en el aspecto empírico por ejemplo en Polonia no, podemos, no se puede hablar simplemente de la existencia de campos de concentración porque o sea, penalmente está perseguido es decir los, los polacos participaron parte de, de, de, también formaron parte de, de, de ese sistema anticudío, etcétera, etcétera, que tampoco era um, ajeno a ellos, y en cambio ahora mismo están borrando de su memoria su participación. Entonces, bueno, me gustaría que si podíamos Sí, sí, un sí, además es muy. Es, es, muy, es como lo de la coyuntura, la estructura que dice el profesor José Luis San Pedro. La memoria es individual. ¿no? Es decir, el individuo, el sujeto, el ser humano tiene memoria. Y las sociedades tienen historia. ¿Vale? Es decir, se dice, bueno, Polonia está borrando su memoria. No, Polonia está borrando un fragmento de su historia, que es la historia, precisamente, de los campos de exterminio como la Iglesia Católica en Polonia, es que la Iglesia Católica en Polonia no sabía nada. En Polonia, eh, digamos, catolicísima por antonomasia, no sé que hay una hoja de un árbol al suelo que no lo supiera la jerarquía eclesiástica, por lo tanto, pero no es memoria, está mal llamada. Es un concepto, es como ser monárquico-republicano, que hay muchos, que entonces diga bueno, pues será monarquicano. <risa> pues, ¿vale? o sea, son conceptos que son, eh, son oximorones, eh, son contradicciones en los términos una utilización errónea del concepto. ¿eh? La memoria es individual. Puedes tener una agregación de memorias perfecto. Es si nuestra memoria, sí. la tuya, la otra. Una apropiación de la memoria. Es decir, que tú me cuentes una experiencia tuya, que es tu memoria, y yo la hago mía. El dolor. Yo puedo compartir el dolor como otro, y comparto el dolor de... Pero es una memoria apropiada, no es mía. Dos hermanos, eso, ¿eh? no tienen nunca jamás la misma memoria. ¿eh? ¿Vale? Es decir, que es, es así. Es, cuando hablemos de, de, de, de las sociedades, hay que hablar de su historia. Digamos que sea una biografía colectiva, si se quiere. vale Pero, eh, O sería la acumulación, la agregación de todas, las, de todas las memorias, de todos los individuos, de miles, de millones, de. Porque si no, no sé. ¿vale? Estaría así, Agustín. Bueno, que se puede disentir, no digo que no. No, no, no. Perdón, que es... no, por... Pero si, la memoria siempre, siempre, siempre es, como gocetes, individual nada más que existe no es eh, puede tener analogías por los que estudiamos juntos, la misma edad del profesor, lo que tendrán algunos de mí, otros, bueno, es un fragmento mínimo de lo que es una trayectoria biográfica. Y Agustín, eso será lo que te, lo que te respondería, ¿vale? Gracias. Pues, bueno, muchas gracias a todos y a todos por venir. Os recordamos simplemente que mañana tenemos un encuentro con Antonio Maestre, el autor de Franquismo de SA, siete y media. Os aconsejo venir con tiempo, llegará. Y nada, recordaros que el libro de Mari está allí para quien lo quiera comprar y que le demos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? <risa> la, la, la, la.